Del grupo de Danilo Para derrotar a Lionel Debe de ser una advertencia Yo voy a ser muy atrevido Para la oposición A decir que creo que el dinero no se va a imponer mañana ¿Tú crees que no le ganan yo, a Lionel? Yo creo que no se va yo a imponer Yo le veo dinero. una brecha y una ventajita Creo Lionel, que no se va a imponer el dinero si Y concorre, pienso que no, está no, reñida la nada. cosa ¿Cuál variable? Y tú pienso crees? que está reñido eh? Está reñido ¿Cuál, está ¿cuál variable tú reñido? crees? ¿Tú es? Que pudiera estar Circunstancialmente favoreciendo a Lionel. Yo pienso que más que favoreciendo a Lionel, Bueno, sí Sí, favoreciendo Correcto, porque es el otro, es el contrario a Gonzalo ah, Claro, claro Tienes razón Pero a mí me parece que lo que tiene el elemento que yo señalaba O sea, cómo la gente ha recibido Todo, yo no creo que la gente haya recibido con tanto agrado Todo Ese derroche Ese derroche que ha hecho Danilo Medina Pero también Y de alguna manera Pienso que eso pudiera estar ¿Tú pudiera qué, incidir. ¿Tú sabes ¿tú qué variable? A mí me parece uh -huh. que pudiera finalmente... Además, gravitar. Danilo dijo que, que Gonzalo no lo necesitaba, ¿verdad? ¿Por qué fue entonces a levantarle la mano? A mí me parece <risa> que la variable que pudiera estar gravitando para facilitar, si no holgadamente, pero facilitarlo al fin, el triunfo de Lionel es la estatura política de Lionel por encima de Gonzalo Castillo. Claro, sin duda. Eso se vincula con lo que hemos dicho, sin porque dudas, la gente se ha claro. dado cuenta que Danilo no, no, quiere y, imponer y no, a cualquier cosa. No, que la gente Incluso sabe. el hecho de que Danilo haya dicho, esta es una diferencia entre los dioses del Olimpo sí. y el pragmatismo. Lo que bueno. pasa es que la gente sabe, mucha gente sabe. Que la política no, necesita no, de algo. no la gente carenciada de los barrios que es adicto o que está ganado por un vicio. Ciertos sectores de clase media que pudieran estar incluso hasta más motivados a votar esta vez que la propia gente verdad, ganada por la indefensión social. Es que leonel sin dudas es una persona que proyecta mayor nivel de solvencia política, es mucho más estadista. Gonzalo pero, pero, Castillo. pero déjame decirte algo, Chino. Sí, en términos de lo Entiende. que es, es la formación. Es en, es, en términos de lo que de, es la formación. demasiado es, pálido es. Gonzalo Castillo No, pero déjame decirte algo. Pero aquí el electorado dominicano ha demostrado. Por ejemplo, mira, Karim Abu Nava sacó más votos como candidato pacífico que 16 candidatos juntos de de partido sí, o sea sí, ciertamente como tú dices pero Balaguer ha Balaguer de después que se cansó sí. de asesinar gente aquí en este país y que dice en un programa que yo lo vi de cuarto poder de Miguel Hernández que él estaba ciego y Balaguer convertido en una momia en una momia inmóvil Balaguer duró después de esos 10 años gobernando sí, pero este tú país sabes que, y ganó esas sí, elecciones además de eso que tú dices la falta de cultura política que le impide a la gente. Yo aquí eh, no me sorprendo con nada. Además de eso, no, claro, pero no que olvide no. esto. Pero el resultado, el resultado, o las causas más que los resultados, de que, Leonel, de que Balaguer se reeditara presidente en el 86 fueron los de gobierno Lo facilitaron del PRD. los perredistas ¿Entiendes? pero está bien porque se, se degradó por los perredistas pero no buscó otra opción está bien pero sí, volvió pero, a la guerra porque porque pero este, porque, este es un, porque es un proceso, primaria, entonces, porque. un proceso de primaria Entonces, leonel tiene un gran rechazo Omar, también. Está, sí, sí por tiene un gran verdad. rechazo porque leonel y también es un y, y también es un politiquero no no y también es un porque oye, yo no es estoy igualito. defendiendo ah, a leonel no es eso estamos haciendo un análisis yo no estoy defendiendo a leonel no pero está bien Pero estamos haciendo un análisis a partir de que recuerda que estas son unas primarias, no son las elecciones formales presidenciales sí, no olvide, del 2020. Sí, pero no olvide que las primarias pues, del PLD y creo son que abiertas. Puede esa abierta, parte. Y ahí ¿Sí pueden votar. Abiertas, cualquiera, cualquiera. Cualquiera. Entonces, como dice Omar, ok, esa es una parte de, de, de lo que es el problema en su complejidad y en su integralidad. El único problema que tiene eso es que, que están convocando a todos los que están en el padrón de la Junta Central Electoral. Claro. Que sí. a diferencia del PRM, que va con es ese padrón. Ahora, ahora bien, ahora bien, independientemente de esa carencia, de esa falta de cultura política que está presente en una porción alta de la población que vota en la República Dominicana, caramba, caramba, ese Gonzalo Castillo es un hombre... Insulso Totalmente. Una persona pálida en la política. Tecnócrata. Una Pero, gente de, sin habilidad. Déjame decirte de nada. algo. Entonces chico, algo tiene yo que Por digo, eso es que Danilo ha hecho lo que... Yo es. digo que si Gonzalo, en un mes, ha volcado. Y pico que salió al ruedo, logra imponérsele a Leonel, no ganar porque si, si, si, si, si gana es una imposición en base a recursos. Sí, sí. La en base política, a la manipulación. La política dejaría de ser ciencia, que en un mes... Un individuo insulso, solamente contando con recursos, porque fue capaz de decir Salcedo no, provincia no, para allá, sí, pero, porque pero, no <risa> tiene, no claro, <risa> pero la déjame, una, déjame una decirte, vergüenza. No, no pierda de vista una cosa Omar, una de las características del neoliberalismo y de la globalización capitalista de este tiempo es que ha recurrido para imponer su, el mercado por encima de todo como un dios es que ha diseñado una estrategia para el embrutecimiento de la gente claro que a través sí. de una vaina claro que, que se sí. ha popularizado mucho claro. y que la gente cree que si sabe de eso es un genio, sí. que se llama marketing político, marketing sí. Sí. que no es más que agotar un proceso de embrutecimiento de la persona, claro. retorciendo la realidad Claro. para que al, al retorcerla o retorcerla la gente no pueda ver Correcto. Tú ves, lo Eso que es efectivamente así, es está presente en el mundo y lo impresionan con Exacto. cosas efectivas, no, y que con está, un conjunto con de dinero, conceptos, claro, control, claro. con un conjunto de conceptos que parecen propios, típicos no, de gente inteligente, moño, Oye, traído por el moño, ¿entiende? A mí me dijo un PLDista sí. relajado, que Gonzalo es peor que Hipólito Mejía en el sentido y es verdad. Pudiera ser. Bueno, tú sabes que Pudiera ser, tiene bueno, menos experiencia política que Hipólito. Tiene menos pero experiencia. No sin eso, dudas. Sino que Hipólito, precisamente esa experiencia, ¿verdad? Un hombre pragmático así. Pero la repentista. parte de salto, repentista, la parte popular de Hipólito, ni siquiera eso tiene este sujeto. No, no, pero óyeme. O sea, la parte yo le... eh, eh, eh, eh, eh, eh, de esta parte del que tiene Hipólito relacionada... Ahora. Ah, Déjeme decirle, ah, de, decirle, decirle una cosa. Es una derrota moral y ética Juan Bosch. No, sin duda. Claro que Eso es lo, lo bueno. Claro es sí. O sea, todo moral. lo que están haciendo, tanto Leonel como Gonzalo, o ambos, o cada grupo, porque no, no es Danilo ni Leonel, es un conjunto de, <ríe> sí. de acólitos sí. y de gente que se, se ha beneficiado del poder político, ¿verdad? Que están... ¿Verdad? Ahí como especie de corifeos Así es. animando cada grupo. Han enterrado Ahora, lo bueno <ríe> que han hecho esos sujetos es que le han mostrado al pueblo dominicano que es gente que definitivamente no merece confianza de nadie porque fueron capaces de arremeter de manera implacable y hasta inmoral con el legado político de su líder y su mentor. Oye, no mencionan a Juan Bosco. No, no, no están calificados no está para mencionar. Calificado. Leonel pronunció un discurso y aquí mencionó puede. Fue a Balaguer. Claro, porque son claro. neobalagueristas. Danilo <risa> es neobalaguerista. Claro, Leonel claro, es neobalaguerista. Claro, ¿Por, claro. ¿Por qué? Porque no tanto porque mencionen a Balaguer, sino porque terminaron, eh, terminaron ejercitándose en el poder. En base a los métodos balagueristas, claro, no claro. en base a los métodos la, liberales la, la, del profesor Juan Pablo. La práctica claro, balaguerista, si, si algo confirma lo que está pasando es precisamente ese nivel de degradación. Y, y, Han llevado a la política en la República Dominicana al más bajo nivel y con de el, degradación. Y con el perdón de los amigos míos, que tengo amigos personales en el PLD. Sí, sí los tenemos claro, claro, con todos. Con el perdón de esos amigos, yo quiero decirle que verdaderamente debiera dar vergüenza... Debiera, debiera darle vergüenza a que digan que son militantes de un partido que se ha convertido en un ventorrillo, que, de, que renegando en una de manera vergonzosa en una letrina, de esa vida honesta, pulcra, limpia, temperante de Juan Bosch, hayan decidido ¿verdad? igualarse con Trujillo, igualarse con Balaguer, y poner a casi un millón de jóvenes de la República Dominicana fuera de las escuelas y fuera de un empleo para poder de alguna manera contrarrestar la influencia de la pobreza en la psicología de esos ninis, invitándolos a que se conviertan en delincuentes y en antisociales. Así es, así es. Debiera darle vergüenza a los pledeístas que hayan terminado traicionando el pensamiento y el legado de Juan Bosch y abrazando el trujillismo y el balaguerismo. Mira, y, y la, la vida es de resultados y de práctica. Y la práctica es que han hecho todo lo contrario de lo que pregonaron cuando estaban construyendo ese partido. Se fueron del PRD porque había cumpli cumplido su misión histórica. Fundaron el PLD y andaban... Con jarritos pidiendo, porque todos eran vulgares infelices. Eh, un periodiquito que, vanguardia del pueblo, de que para orientar y formar a y los. Y a veces se le dice bien los sobacos. Sí, sí, sí. Con sí, el sudor. Con el sudor. <risa> es verdad. Porque era ahí que se le entraba. Es verdad. ¿Eh? Señores, <risa> y lo que ha acontecido y lo que el pueblo ha visto, especialmente en estos últimos días. Es algo denigrante, eh, es algo eh, que un as partido, más que, que antes, que un bueno. partido que su comité era de que Jochimín, Pedro Alvino, su campo. Eh, Eugenio María de Hostos ¿Tú te acuerdas Chino? Eh, no, El Simón, que... Simón, Bolívar, Simón Bolívar, Bolívar José Martí Juan Pablo Duarte eh, eh, A Campuchea que lo ponían en unos sí, murales Sí, sí, sí. Y sí. todas esas No, era aquella experiencia del PLD y del FEL En las universidades En las universidades ¿Verdad? Con esos murales vistosísimos Bien hechos Con contenido verdaderamente político Formativo, Exacto. educativo Y de venir ese partido eh. En esta porquería que se ha convertido eh, eh, aumentando el clientelismo, el asistencialismo para que ese pobre no pueda salirse de la miseria y, verdad, y hombre, se mantenga es el... cierto que están repartiendo de, neveras no, no de, todo, de todo y estufa de, y abanico de, de, y de, todo, y de todo chino de todo eso es verdad de, de todo. todo sí y repartiendo funditas y de ah, saco, eh, saco, eh, ayer no. yo vi un saco recarga recarga, recarga, recarga, recarga recarga también recarga. y vale para gasolina ¿quiere gasolina y, yo, ¿eh? yo, yo me imagino y que me aunque... llamó un amigo de ustedes que está yo sé que está viendo el programa él es profesor y su esposa es profesora en una estancia infantil obligando a que tenían que que, que llevar gente a votar ajá en la estancia infantil combinándolo sí combinándolo Como hacía... Y, y, y amenazándolo. Como hacía Balaguer. Sí, como hacía Balaguer a sí mismo.